Hace cosa como de un mes, la eShop de Switch le bajó gris, yo llevaba tiempo queriendo jugarlo así que aproveché y me lo compré, y quiero compartir con vosotros mi experiencia. Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que no sabe usar un micrófono. En serio, el vídeo de la semana pasada usé un micrófono nuevo y el audio no fue especialmente bueno, sin embargo tengo otro vídeo grabado y que también estoy editando ya, cuyo audio es bastante mejor. Y este parece que está saliendo con un poco de eco, no estoy seguro, pero estoy grabando en una habitación en la que no lo había hecho antes y resulta que, que parece que hay eco. Sea como sea, así va a salir. Como ya os he dicho antes, en este vídeo hablaré de Gris, pero si aún no lo conocéis, Gris se trata de un juego desarrollado por el estudio indie español Nómada Studio. Fue lanzado hace ya casi un año, el 13 de diciembre de 2018, y no solo está disponible para Switch, sino también para PC y PlayStation 4. Antes de dar mi opinión sobre el juego, tengo que poneros en situación, por lo que intentaré contaros qué pasa en el juego de forma amena, así que quizás haya spoilers, ir con cuidado. Gris nos pone en la piel de una chica que despierta en lo que vendría a ser la mano de una estatua gigante. Poco después de despertar, esta se viene abajo y los colores del mundo desaparecen. La chica irá devolviendo estos colores a medida que visiten nuevos sitios y reúna estrellas que le den nuevos poderes. A lo largo del camino resolverá puzzles, conocerá seres que la ayudarán y también se las verá con una sustancia negra que irá mutando. El primer punto que voy a tratar es la historia. Lo que os acabo de contar es básicamente lo que se puede ver a simple vista, valga la redundancia. Pero Gris es uno de esos juegos que no te dicen absolutamente nada, con mucho el típico pulsa A para hacer la acción y nada más. Pero a diferencia de otros juegos que te cuentan la historia de forma oculta como pueden ser Hobb o Undertale, estos tienen una historia clara, el último incluso utiliza diálogos, pero el Lore está oculto y sujeto a interpretación o los tienes que encontrar por tu cuenta y, bueno, a eso me refiero. Gris no hace eso. Es más, Gris te da elementos muy poéticos como pueden ser metáforas, por ejemplo, para darte a entender cosas que uno puede entender de una forma u otra. Este simbolismo, del que pienso hablar en detalle en otro vídeo, hace que Gris sea un juego especial. Y sé que esto no es un análisis, sino un mi experiencia con, y no estoy contando mi experiencia de momento, pero para dar mi experiencia de este punto, debo hablar un poco del siguiente, el apartado gráfico. Como veréis en las imágenes que os estoy poniendo, Gris utiliza un estilo artístico que se asemeja a las acuarelas. Pero además, si no me equivoco y si es así, por favor corregidme, todo está dibujado a mano. Conforme vas avanzando y recuperando colores y elementos, el juego se vuelve todavía más bonito y lleno de color, obviamente. Y aquí es donde puedo juntar mi experiencia con la historia y el apartado gráfico. He jugado a mil juegos que me han parecido preciosos pero Gris es lo más cercano a una obra de arte que he jugado, y clasificarlo meramente como videojuego, en mi opinión, se queda corto. Muchísimas veces a lo largo de lo que es la historia me he parado a contemplar el paisaje y es que lo merece. Por supuesto, si voy a compararlo con una obra de arte, el apartado sonoro también debe ser mencionado. Y aquí no me voy a entretener tanto, la música que suena a lo largo del juego suena de forma dinámica, es decir, cambia según la ocasión de forma natural y sin cortes. Si estamos siendo perseguidos, la música cambia de una forma bastante buena para que sea, pues, como he dicho, de forma natural. Al final, esta banda sonora dinámica ayuda mucho a la experiencia del juego, complementándola de forma casi perfecta. Pero, con todo lo de que Gris es una obra de arte, se me ha olvidado mencionar una de las cosas más importantes en un videojuego, la jugabilidad. Gris no destaca especialmente en su jugabilidad, es correcto, pero nada más allá. Los puzzles en su mayoría son fáciles, aunque reconozco que estuve un poco atascado en el último de ellos, pero eso es básicamente por mi idiotez y nada tiene que ver con la dificultad. De hecho el juego en sí no es muy largo y yo lo terminé en alrededor de 4 horas según mi Switch. Por supuesto tiene un factor de jugable ya que hay coleccionables ocultos y esto sí puede ser algo más complicado, de hecho no he conseguido completar todos los coleccionables en ninguna de las áreas pero supongo que si le echas un rato, lo puedes encontrar relativamente rápido. Y además, una vez completas el juego, puedes seleccionar cualquiera de los capítulos para volverlo a jugar. Yo, personalmente, no lo he rejugado ni he intentado cogerlo todo una vez he acabado el juego, a pesar de mi naturaleza de... completista... completacionista... sea cual sea la palabra. Ya que para mí, lo importante no era tenerlo todo, era el camino. Gris no es un juego perfecto, no es el más pulido, no es difícil en absoluto no ganar a Gotis, no será reconocido como el más influyente de la década o de la historia, pero es que sinceramente y sin querer justificar ciertas carencias jugables, considero, como ya he dicho, que Gris, más que un juego, es una obra de arte y que debería ser juzgado como tal. Gris no es un juego para que lo juegues, es un juego para analizarlo, para observarlo, para que quedes atrapado. Es un juego que, para todo amante del arte en especial, ya sea de la poesía o de la pintura, es indispensable. Y es español. Si tuviera que resumir mi experiencia con Gris, sería con estas palabras, y con ellas los recomiendo muchísimo especialmente a estos, los amantes del arte. Y a todos los demás lo hago también, siempre y cuando no esperes un juego, sino una experiencia. No tengo absolutamente nada más que decir. Como he dicho durante el vídeo, pretendo subir otro vídeo sobre Gris en el que hablaré de su simbolismo y las interpretaciones que le he dado yo. Y también tengo otro en proceso que me está llevando bastante más tiempo del que esperaba. No sé cuándo estarán estos disponibles, pero para no perderoslo, os recomiendo que os suscribáis y le deis a la campanita para estar siempre al día. Muchas gracias y nos vemos.